Gente que ha estado amarrando. Miren, como se dice en el argot popular, no hay para los músicos contrimar para los bailadores. Los van a sacar también. Con esta presión existente, esta tensión, por empleos, es muy difícil que ustedes puedan colarse, y más teniendo puestos de tanta importancia, puestos tan visibles, puestos que llaman tanto la atención, se van de la posición, se van, tengan dignidad, tengan respeto, si quizás fueran puestos pequeños, pero de por Dios, todos los puestos que sean de más de 40 mil pesos son importantes. Es más, todos los puestos que son de más de 30 mil pesos son puestos llamativos. Son puestos que llaman la atención y que están siendo buscados con una lupa. Para ocuparlos.